Buenas sí. tardes, Sócrates, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, Roberto, y a todos los amables televidentes. Un placer estar aquí con ustedes. Eh, eh, eh, Sócrates, me imagino que ya tú, ayer, eh, o, o a través de nuestro periódico digital, Testigo de la Noticia, otros medios, te enteraste de, de ocho puntos básicos que el presidente dio a conocer ayer sobre el inicio de la reforma policial, porque ya inició. Muchos entienden de que no, de que el movimiento que hizo fue para aplacar eh, la situación de ataque en contra de la policía, los cambios que hizo con el director y el subdirector de esta institución, y otros dicen que ya arrancó la reforma policial. Yo pienso que no, que no ha arrancado nada. Ajá. Claro que no. Eso, ¿Cómo, eso ¿cómo que está que haciendo no? el presidente ahora se ha hecho en gobiernos anteriores, de poner un presupuesto para elevar los, pre los sueldos de los policías, mejorar las condiciones de los policías, pero no no creo, Inclu hace apenas una semana que el ministro el de, de Interior y Policía estaba en Colombia verificando los cambios que se operaron para la transformación de la policía en Colombia, junto con Roberto Santana y, y otro grupo de personas que tienen que ver con el asunto de la, de la reforma, y no, no creo, no, no pero, creo eh, que hay cinco días eh, para eh, pa acá. Eh, no. eh, en un momento, Sócrates, o sea, Dime. Si sí estuviera en Colombia, de hecho el presidente dijo que tendrán policías de Colombia y de, y de, de España, me parece, fue lo que mencionó, de Europa, que van a estar como asesores, incluso van a venir al país en el mes de noviembre, dijo el presidente, como parte de la reforma, o sea, la reforma empezó. Es que... Es que. O sea, con el movimiento de... de, de, de, de que, que, entonces, ¿qué mensaje está mandando el presidente con el movimiento que hizo de... de que, que que de tutanó, como decimos, se va Un, a movimiento, un movimiento político, Roberto. Cada vez que el asunto se calienta socialmente, se llevan al jefe de la Policía Nacional. Eso, eso ocurre en todos los gobiernos. O sea, que, que, que eso es más de lo mismo. Pero claro, eso es parte de, la, de las ejecutorias que hace cada presidente. Incluso, Roberto, hay policías que hacen saltar a jefes de la policía comenzando a hacerle desorden hacia el interior. A este se lo llevaron. Cuando pasa eso, o sea, no importa cuántos palos le estén dando al pitch ni ni cuánta ni cuánto esté bateando el, el equipo. Si el equipo está pidiendo hay que votar el manager. Aunque el manager no va no el manager se piche, le pega lo malo Claro, entonces el jefe de la policía es que hay que llevárselo, porque ellos no van a votar todos los policías. Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿Que Eduardo Sánchez estaba haciendo un buen o un mal trabajo? No, no, no, no. Es que en eso no hay ni bueno ni mal trabajo. Ajá. Es que eso, eso es una institución que las voces más acreditadas de la República Dominicana, si tú te pones a, a darle seguimiento, han establecido que ya no aguanta ninguna reforma, tiene que ser reestructurada, bueno, fundada de nuevo, eso no aguanta reforma, la pero, forma cuando, en espérate, que eso... Espera, cuando tú dices reestructurada, fundada de nuevo, o sea... Un eliminar, nuevo, espérate sí. Eliminar, sí. eliminar, eliminar, eliminar sí, sí. Y comenzar de cero sí. Pero no, así no, Sócrates ¿Por qué? Ajá, ¿Y cómo vamos a eliminar eh, eh, la Policía Nacional? ¿Cómo que cómo o sea, la vamos a eliminar? en medio de esta crisis que tenemos Escúchame, pero, eh, tú, tú estás hablando de, de eliminar En el medio de la crisis eh, en La reforma de la Policía Nacional O la reestructuración de la Policía Nacional Es un asunto Que se vaya haciendo en el tiempo Lo primero es que yo no lo veo, o sea, yo no estoy de acuerdo con que se impuse una reforma policial por orden del Ejecutivo. La reestructuración de la Policía Nacional tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser una parte del desarrollo del país. O sea, eso es, eso es como el desarrollo económico y toda la... la, la las otras situaciones que nosotros tenemos como, como marcas para el desarrollo pero, del pero, país. Pero déjame darte un dato, no Dime, sé si tú lo tienes. Dímelo. Hace cinco años se promulgó una ley, la 590-16, uh -huh. precisamente para la reestructuración de la policía que pasó por el Congreso. Correcto. Y no se había aplicado. Correcto. Pero lo que va a aplicar es eso, con algunas eh, eh, adecuaciones, no sé el término eh, a nivel de derecho, ¿Pero eso es lo que va a aplicar el presidente? eso ¿Es lo que está diciendo? Es que no puede hacer eso porque entonces entraría en una contradicción rampante porque entonces ¿para qué se creó esa comisión que se creó? ¿Para que se dieron informes? ¿Hiciera todo eso? ¿Se manda gente a Colombia cuando ya había una ley y iba a aplicar una ley de hace cinco años? Sí, pero pues no, pues, éverte, pero una cosa es que tú tengas la ley, otra cosa es tú aplicarla, Sócrates. No, no, no, pero yo no te digo por aplicar. Yo te digo, si ya hay una ley, Ajá. no había necesidad entonces de mandar a nadie a que hiciera una evaluación. Pero claro que sí, porque hay que evaluar y ver cómo se va a hacer y se va a integrar porque... Como dice la ley? pero que se supone que cuando se votó la ley se hizo la evaluación cuando esa ley se votó se hizo eso mismo que se hizo ahora, de hacer una evaluación con gente pero, pero, para que determinara pero, pero, esto, pero no, aquello. No, no se hizo. Sí se hizo. Bueno, ¿O presidente... tú crees que es la primera vez que eso se sí, hace? Perdón, Sócrates. Eso se hace aquí, eso se hace aquí cada cuatro, ocho años. Sí, pero perdón, Sócrates. Dímelo. Esa ley, 590-16, según el presidente de la República, Luis Abinader, se promulgó, pero no se, no se había tocado, no se había hecho nada. Pero esa no es la única ley, aquí hay muchísimas leyes que son así. Eh, eh, eh, espérate, Sócrates. Yo creo que tú vas por el camino de decir. Que el presidente Luis Abinader, los esfuerzos que está haciendo el ministro de, de Interior de Policía y esa comisión de reforma a la Policía Nacional, no están haciendo nada, es más de lo mismo. Yo estoy diciendo que tengo que ver los cambios y tengo que ver una verdadera intención. Las personas, incluso, las personas que están integradas ahí, Servio Tulio. ¿Tú sabes cuánto, cuántos años hace que Servio Tulio fue a Colombia, a chequear Esos? La primera vez que se vio tuyo fue a Colombia hace más de 10 años ya. Sí. Fue Linterna de Sosa, que es miembro de esa reforma. También lo llevaron a Colombia para eso mismo. ¿Y cuántos ministros de policía han ido a Colombia? O sea, lo que te quiero decir es que es una actitud recurrente, un amagar, no sé si ahora van a dar o no, de, de ah, comenzar pero, a hacer cosas. Eh, ah, pero de, e, estamos viendo ayer en esa rueda pero de Pero yo no te puedo decir que sí, pero, Roberto, pero, pero, yo perdón, te digo que lo pero, mismo. Perdón, dime. El presidente puso días. O sea, el presidente está hablando para el 2022 y está hablando para este año. Fenómeno. O sea, se está ejecutando, Sócrates. Fenómeno. Ah, pero es que tú piensas que ya eso es lo que se va. No, no. El presidente dio ocho puntos de quizás. Algunos 100 pues o doscientos. Hermano, hermano, eso tiene que socializarse con la sociedad pero, y con los claro. sectores. Claro, eso no se puede hacer pero, que como, como el presidente quiera. Eso es una parte vital sí, no de el la vida. Quiera, pero para eso está la comisión. Escuche, que, que, que, pero Es que, que, que la comisión. Y representa la comisión, representa el pueblo. No, no, no, no, no. Sí. No, no, no, hay entidades. Hay, hay, mira, no, está la iglesia católica. No, no, están los empresarios. Hay altos funcionarios militares. No, no, sí. Es que esa representación por delegación, como tú la quieres poner, no es válida. No, no es válida. ¿Cómo que no es válida? Claro que no, porque los católicos no han delegado en la iglesia católica el, el derecho de que ellos le representen ante una reforma policial. Eso no, eso no es así. Porque tú seas católico no quiere decir que la religión católica o, o tu iglesia te tiene que representar en todo. Pero no es la iglesia católica. Yo te, te voy a buscar ahora mismo. Te voy a, te voy a buscar ahora mismo. Los mismos sectores no, no, de poder espera, que, que, es que... han estado siempre vinculados no, con eso. No, no, Sócrates, te voy a... No, no, no está eh, de espérate, te vieja, yo te voy a buscar los integrantes, porque eh, no podemos a, al pueblo entero, tenemos que buscar representantes, ¿cuáles son los representantes? El comercio, las, o, la, o las iglesias, las iglesias, ¿no? La misma policía, ¿eh? el sector económico, o sea, los representantes que tienen que ver con... con, con con el pueblo, porque no podemos llevarlo a todo, digo yo. Esa es la visión que tú tienes, yo tengo otra. Ajá. Claro. ¿Y cuál es la que tú tienes entonces? Yo tengo una visión de que eso hay que socializarlo. Socializarlo de verdad, no dejarlo dentro de los sectores que tradicionalmente toman la decisión en todo lo que hay que hacer aquí. Porque no creo y nunca he visto que eso ha dado resultados. Mira la comisión. Siempre que nombran una, siempre me, que no me una per, comisión. ¿Me permite leerte claro, cuáles son las claro, personas? Claro, claro, claro que sí, claro. La comisión que está creada a través del decreto 211-21, está integrada además de Sergio Tulio Castaño, por Radamés García Juan Ramírez Bautista López Rosalía Sosa, Pedro Brache César Juan Maracini Ricardo Nieves José Luis Mendoza ahí estamos hablando de dos periodistas muy connotados y que han criticado mucho el tema de la reforma policial Osvaldo Santana, Monseñor Francisco Soria, Fidel Lorenzo ¿Eh? eh ¿Muy quién? Adriana. ¿Héctor Guerrero es Heredia? ¿Muy quién Adriasán? ¿Eh? Muy Adriasán? Adria Así es la persona. Sí, sí, sí, hermana de Vaina Ben que murió. Héctor eh, eh, Guerrero Heredia, Ay, Carlos Manuel Estrella, Ay, Jorge Antonio López Hidalgo, Fausto Mejía, José Francisco Torres, Carolina Santana, Manuel María Mercedes y Elena Villeya. O sea. Una comisión muy representada por eh, diferentes estamentos y se, han, y se han integrado más personas. Entonces yo entiendo que, que ahí están los sectores que representan la voz populis. No, pero eso... eso es. Entonces, ¿quiénes faltan en, en, en esa comisión? Y además, ¿quiénes faltan y qué tú crees que la reforma que ya come, para mí comenzó en el día de ayer, comenzó, le, le falta porque no podemos desaparecer la policía para empezar de cero, porque eso significaría, o sea, tiempo, no lo hay. ¿Que no lo hay? No, porque porque... La, el país se va a acabar, ¿tú piensas que se vaya a acabar cuándo? No, no, no, porque recuerda que eh, eh, el presidente Luis Abinader está por cuatro años. El, pero es que no es un asunto del presidente Abinader, que la transformación de la policía tiene que ser un asunto de nación, Dios mío. ¿Cómo te lo explico? No es un asunto de decir, yo, Luis Abinader, transformé la policía. La transformación de la policía tiene que ser un proyecto de nación. Tiene que ser un proyecto que si Luis Abinader se va, el, el, el presidente que venga la continúe. Eso no es una cosa de que de un año para otro, de un día para otro, y que se va a hacer así. Bueno, pero ¿qué Eso es un elemento esencial de la sociedad, de la República Dominicana, que tiene unos antecedentes de su fundación y que tiene una razón de ser, una ley leitmotiv. ¿Qué es lo que es la policía? Un organismo de represión al servicio del Estado y que beneficia más a la clase gobernante que a los pobres. En eso que tú pusiste ahí, todo lo que está representado pertenece a la clase gobernante. Todos. Todos. O sea, ahí no hay eso no, no es representación legítima, hermano. Ok, pero te voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, en Colombia, Nicaragua, y, y, y los países que han hecho reformas policiales no han tenido que desaparecer la policía y, y aparente, porque ha posible no es posible que en los países donde se hayan hecho reformas policiales todavía la policía era reformable pero Ricardo Nieves que es miembro de esa misma, de, de esa misma colección de esa misma comisión Cristóbal Rodríguez uno de los principales constitucionalistas del país para citarte eh, dos de, lo, de la persona que tiene más conocimiento con relación a eso, escribieron, creo que escribió Nacer Perdomo también, y no sé si Jorge Prat, que ya la policía no aguanta más reforma. Y se refirieron en otros términos a cosas que yo no lo quiero decir aquí ahora porque no quiero crear un disturbio. Con relación a que dentro de la policía se funciona como si fuera una institución de crimen organizado. Entonces, eh, eh, son acusaciones gravísimas, son situaciones extremas que tú piensas que con un paño con pata se va a resolver, con subir el sueldo a la policía. Déjame decirte algo, mira, yo soy un muchacho muy joven, mira, cuando eh, Leonel Fernández llegó a la presidencia de la República, aquí se tenía el concepto de que los funcionarios ¿Usted se recuerda de eso? ¿Verdad que sí? De que los funcionarios robaban porque Balaguer le pagaba poco. ¿Y qué se hizo? Se le subió el sueldo a todos los funcionarios. Llegaron funcionarios a ganar un millón de pesos. Y mientras más alto gana un funcionario, más roba. Eso arrojó la práctica. Porque usted sale no, de no, preconcepto? No, no, usted un sale de Momentito. De, de espérate, no, no, espérate, espérate, que, Sócrates. Por ejemplo, tenemos un César Maracini, administrador del Banco Central, que gana un millón y algo. César Maracini es... no es el Banco Central, es Valdés. Valdés, Valdés Aviso, Valdés Aviso, uh -huh. Valdez Aviso. Valdez Aviso, uh -huh. Aviso, perdón. Gana un millón y pico de pesos. Fenómeno. Fue ratificado por el presidente Luis Abinader. Estuvo con varios presidentes, con Leonel. Con Danilo. ¿Qué iremos hacer el día que él se muera? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué iremos hacer el día que él se muera? Yo no Porque sé, espérate, él, espérate, espérate, pero, yo no sé a qué iremos hacer el día que se muera. Yo lo que sé es que es un funcionario que gana un buen dinero y hasta ahora, hasta ahora, ha sido transparente. Yo no he, he escuchado un escándalo de balde aviso de corrupción, entiendo yo. No, no, ni yo ah. tampoco lo he Entonces, visto. no todos los funcionarios, Sócrates, que ganan bien eh, han, han metido la pata. No todo, pero ¿por lo cual sigue contando? No, no, yo no te cuento. te digo Es que por... tú quieres pues, establecer la excepción como regla. Además, no. además, además, ¿cuándo tú has visto, tú has visto 60 mil informes que da el Banco Central? ¿Cuándo tú has visto que un informe que da el Banco Central se corresponde con la verdadera realidad que viven los dominicanos en su, en su día a día? El Banco Central dice, la República Dominicana creció un 7.5%. Durante el, los gobiernos pasados, crecíamos un 7, crecíamos un 8. Y ahora la gente llevándose del Pero carro. Sócrates, que son, espérate, Sócrates. Una cosa es la microeconomía, otra cosa es la macroeconomía. No no, no, no, no, no vengas tú como Calovatita. Ah, oh, Calovatita o sea, no, no Calobatista no. ¿Qué? Creció la economía, crecimiento económico. No sí, te hablo pero espérate, una cosa más. Crecimiento pero, económico. Pero eh, te, te, voy a ser, te voy a ser sincero: Dime. no ha visto estabilidad macroeconómica y microeconómica en República Dominicana los últimos 20 años, aún con toda la corrupción de, de, de, de, de, del pasado gobierno, según cita este, esta nueva administración. ¿Que ha habido estabilidad? Claro. Tú me lo vas a discutir a mí, si no, podemos abrir el teléfono. Sí, vamos va, va, va a abrir el teléfono yo te, te voy a ir por un sector que tú, que tú conoces, tú eres ingeniero el sector construcción ¿cuántas viviendas se han hecho en los últimos 20 años en República Dominicana, el sector privado de construcción ¿cuántas se han vendido? ¿y eso según tú es qué? bueno eso es microeconomía de clase, de clase baja que han pasado clase media ¿cuántas personas han dejado de vivir en los barrios para irse a vivir a residenciales? ¿o no? tú me respondes ¿Cuántos vehículos hay en República Dominicana, en el parque vehicular? ¿Tú has visto la feria que hacen los bancos? ¿Cuántos vehículos venden? Entonces, ¿con qué lo están comprando la gente? ¿Y quiénes lo están comprando? ¿Son haitianos los que vienen sí, a comprar? Sí, pregúntate eso. ¿Con qué lo estarán comprando? Bueno, pregúntale cuántos médicos tienen su apartamento. ¿Médicos, profesores? Sí. ¿Eh? sí. La tasa la de dólar se ha mantenido... Se ha mantenido. Ajá, entonces, ¿cuánta gente, y, te, y, y usted está hablando de microeconomía, por lo que yo vivo a diario, ¿cuántas personas tenían el norte de coger una yola para irse a Puerto Rico y luego pasar a Estados Unidos? Ya no que hoy va. tienen visa. ¿Tú sabes cuánta gente? Yo conozco mucha gente con visa, ¿eh? Que han ido a Nueva York y regresan y dicen, yo para, me, me quedo aquí. Entonces, Abrele a la gente entonces No, pero te el digan, teléfono está abierto Si le, si le dan, si dan una visa, a veces es verdad que no se van ahí Bueno, estamos hablando Ahora en un nuevo gobierno No, pero es que tú vives parece en, en una república dominicana Que no es en la que vive la mayor parte de no, la gente No, no, mira por ejemplo En la ciudad tú capital sabes, espérate, tú sabes En la, la capital, disparidad. óyeme en, en el distrito nacional Óyeme, si tú no el nivel de vida si Oye, en el distrito nacional Andan los malls llenos Restaurante lleno, tiendas llenas, los cines llenos, la pandemia. Pero de la misma clase social, Roberto, es que tú estás pensando que, que, no, esa es que la Pero es que no, es que la clase social, Sócrates, es cíclica. La clase social, tú tienes que saber que el que es pobre pasa a ser clase media. No se queda siendo pobre. ¿Hay una gran cantidad no, que se queda siendo pobre? No, no, no es cierto. Sí, se, según, hay mucha gente que ha salido de la pobreza, según, están en la estadística. Según el premio Nobel de Economía, porque tú estás como, como muy contento, según el, <risas> el premio Nobel de Economía, yo sé Tigre, en países como la República Dominicana, el 98.5% de las personas que nacen pobres mueren pobres qué por ciento? La movilidad, el 98.5%. La movilidad social en la República Dominicana, escúchame bien, la movilidad social o económica en República Dominicana se alcanza únicamente si tú te metes en asuntos de droga, en asuntos de política, en asuntos de pelotero, en, en ese tipo de asuntos, pero trabajando honestamente, honradamente, no hay posibilidad de movilidad social en la República Dominicana. No la hay. Eh, Todos esos malls que tú dices que viven llenos Toda esa parte ajá, Toda esa gente que se va a Disney World, Toda esa gente Tenemos llamaditas 809-725-0505 Tenemos que hacer una pausa Pero vamos a recibir tres llamaditas Buenas tardes ¿Cómo están por ahí? Buenas tardes sí, bu Buenas tardes Mira, pero que tú sabes que es algo eh, eh, eh, eh, que No, no escucho hablan, bien, no por, por que favor, señor director lo lo una que llamada. Te... ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Espera, te hablo desde Loren, Johnny Gómez Johnny, adelante, Johnny. Mira, que abran el país para que tú no vayas a venir para acá. Eh, por paquete, por manada. Pero bueno, si cogen el riesgo de irse a una lloba o venir por México, por cualquier razón, por cualquier lugar que ve, que quieren venir. No, pero usted aquí en el país no lo aguanta. Pero solamente con la delincuencia que hay allá, del parte de la policía, ¿qué? que son los que están en su puerto, los pobres. Escúcheme, usted está usted usted de Estados Unidos. Sí, señor. Ok. ¿En qué parte de Estados Unidos usted vive? Lore, Massachusetts. Londres, Massachusetts. Mira, atención a Londres, Massachusetts. En Estados Unidos ahora mismo hay una desestabilidad económica que cuando quiten la ayuda que el presidente Biden ha dado por el tema de COVID, la crisis económica, los dominicanos muchos van a venir para la República Dominicana. Te sí, apuesto a que no. Bueno... Bueno, es que tú está hablando gracias por, lo por que su que Tú estás hablando por lo que tú quieres y tú crees que lo que tú quieres es un dato y no más lo así. que yo quiero, no. Es que, es que, que, es que mira, te es digo que la es verdad. La, la la, lo, lo, espérate, lo, que lo, lo que se son, estaba pagando por el asunto de la vacuna ya se quitó. No, todavía hay muchos incentivos. Sí, pero el dinero se dejó de dar. No, pero no es por la vacuna. No, no, no es por, no por la vacuna. El, mira, déjame según las estadísticas que salen de Estados Unidos, ahora hay más oportunidad de empleo que hace muchísimos años en los Estados Unidos. No venga tú a plantear eso, eso no es una verdad, que Pero, Estados Unidos so, sabes, va a venir no, nadie so para acá. Que, no es así. Oye lo Fenómeno. que está pasando en Estados Unidos. Oye, lo, atención mi gente de Estados Unidos. Lo que está pasando, que con esos incentivos por COVID que se les estaba dando, muchas personas mejor prefirieron quedarse en su casa haciendo colet y recibiendo la ayuda que recibían de 600 hasta 1,000 dólares semanal y no ir a trabajar por los mismos 500, 600 dólares que ganaba. ¿Qué tú prefieres, eh, Pedro? Si a ti te dicen ahora mismo, tú en tu casa, te, tú no podías trabajar porque te sientes mal, por, porque crees que te va a contagiar, por lo que sea, y te estén pagando más de lo que tú estás ganando ahora haciendo un horario, ¿qué tú prefieres? Entonces, ¿qué hizo la gente, Sócrates? Se quedó en su casa y muchas empresas, microempresas, no tenían empleados, pero la realidad se va a ir ahora. E incluso República Dominicana fue uno de los países mayor beneficiados con esas ayudas. Aquí hubieron gente que compraba apartamentos y se dinamizó el sector construcción con gente comprando apartamentos con las remesas que le enviaban de Estados Unidos fruto de esa ayuda. No mira me... ahora cuando le quiten esa ayuda ya? No hay problema, cuando llegue, cuando llegue el primer avión, con los dominicanos que vengan, porque no quieren estar en Estados Unidos y quieren venir para acá, tú me lo enseñas y yo voy a estar aquí bueno, sentado. Yo...